¿Conoces la planta de la marula en África? Es una fruta que se fermenta y que cuando todos los animales la comen terminan emborrachándose. Probablemente así es como empezó el ser humano a consumir estas sustancias. Pero hay un dato aún más interesante. En un estudio de la Universidad de Vanderbilt en 2010, se compararon los cromosomas que tenemos en común con los neandertales. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que compartimos una predisposición a trastornos psicológicos. En relación a la parte que compartimos con los neandertales, tenemos entre 1.5 y 3 veces más probabilidades de desarrollar una adicción. Con esto llegamos a la conclusión de que si tienes una adicción en la actualidad, no solo es por el gusto o por el hábito, sino que también interfiere la herencia de tus antepasados. Te invito a analizar tu árbol briagológico familiar.